y que lamentablemente va a durar unos cuantos más. Podríamos hacernos la pregunta genérica de por qué fallan los modelos de management en tiempos de crisis o qué tipo de modelo de management tenemos que utilizar en tiempos de crisis. También podríamos hacer la reflexión desde el punto de vista de las empresas, es decir, ¿Son las empresas que sobreviven aquellas que están utilizando correcta y adecuadamente los modelos de management? ¿O están muriendo las empresas que los utilizan de forma errónea? Es evidente que pensando de forma estadística habrá empresas que utilizarán adecuadamente los modelos de management y no sobrevivirán y a la inversa. Por lo tanto, habrá una distribución estadística de empresas alrededor de los modelos de management y la supervivencia. Lo que me interesa en este caso es llevar tres reflexiones sobre tres puntos que son comunes a todos los modelos de management y que en estos momentos deben ser reconsiderados a la luz de la situación de crisis. En todos ellos, en todos los modelos, aparece un primer componente que es el de la demanda, y se considera la demanda siempre creciente y por supuesto existente, que se da la demanda y que es creciente. En la actualidad también es obvio que o bien la demanda no existe o está bajo mínimos, con lo cual este primer supuesto presente en todos los modelos no se, no se está dando en las circunstancias actuales. Yendo hacia atrás en la cadena de valor y ya en el interior de la organización, otro aspecto que aparece en todos los modelos de management es el de crecer, crecer en la oferta de productos y servicios, crecer en el volumen de negocios, siempre creciendo, hasta el punto de acuñar un aforismo del tipo de quien no crece y se detiene, muere. Es evidente que no dado, no será en la actualidad el primero de los supuestos de la demanda, difícilmente o de manera imposible se puede dar al segundo. Y por último, una tercera reflexión sería, siguiendo con el camino de valor en el interior de la organización, sería el de focalizarse la atención internamente en la gestión de procesos para hacer efectivo ese crecimiento sistemático y poder satisfacer esa demanda creciente. Estos pues son los tres factores presentes en la mayoría de los modelos de management, mercado, crecimiento de la oferta, y optimización de la gestión interna. Por lo tanto, en la actualidad, en tiempos de crisis donde no hay demanda, ¿cómo podemos salir de este círculo vicioso? Me atrevo a proponer dos soluciones, una de urgencia y otra que he, de, he denominado de previsión. La de urgencia está basada en el supuesto visto de que no hay demanda, por lo tanto, no puede haber una oferta creciente, y por lo tanto focalizar la atención en el interior de la organización en la gestión de los procesos para optimizar lo que se tenga. Una segunda, la que he denominado de previsión, estaría basada en un supuesto de futuro, es decir, cualquier organización deberá introducir mecanismos de análisis de riesgos, contemplar distintos escenarios posibles y analizarlos de una forma concienzuda, de manera que no se puedan confundir lo que son deseos de lo que pueden ser escenarios reales. Y que también me atrevo a acuñarle un aforismo, cuál sería el de tener una cabeza fría con unos pies calientes. Muchas gracias.